En mi economía se conoce como población económicamente activa, por sus siglas, PEA. A la parte de la sociedad que está comprendida entre los 18, los 70, 75 años. Todavía hay 75 años de capacidad política. Esa población económicamente activa se dice PEA, PAO. ...cuando se refiere a la población económicamente activa ocupada. La de la población económicamente activa ocupada en la República Dominicana. Es 47, 48%, 50% son chiriperos. Es decir, es economía informal, que no le aporta nada al Estado, ni al país, ni a la seguridad social... ...porque no pagan impuestos, porque no pagan seguridad social, pero le salen gastan los recursos que aportamos y los que trabajamos y lo que aportamos a la ciudad. Eso se produce por la falta de oportunidades y por los bajos salarios. Hay mucha gente que está dejando el empleo que tenía para irse a aventurar por ahí en el mundo pero tratando de buscar mejores sitios. En lo que concierne a la provincia de Duarte, que tiene más de 10 años, decreciendo en términos y que nos trae como nos llenábamos la boca de los socios de la profesora capital es verdad nunca en población, en tamaño territorial <tose> hoy somos la octava provincia del país en términos poblacionales somos la octava provincia porque como creciendo, las provincias que han estado creciendo son Puerto Plata, Santiago la capital, San Pedro La Romana, La Altagracia es decir, las, las ciudades que concentran un gran desarrollo todas las que concentran una gran fuerza, demanda de fuerza laboral como es el sector turístico. En San Francisco de Macorís, que es una economía básicamente agraria, primaria, primaria, porque no hay transformación de nuestras principales materias primas como la leche, el cacao, el arroz, que es una economía que genera muy pocos puestos de trabajo la principal fuente de empleo de la provincia de Duarte es el comercio y los salarios en el comercio ni son tantísimos los empleos y además los salarios son bajos entonces es una provincia que propende en una alta cotización en empobrecerse aunque hay un crecimiento no hay desempleo una cosa es crecer y otra es hay un crecimiento sobre todo en el ámbito de la construcción ...que crece enormemente eh, la, la, la, la, el tamaño de la, de la ...sobre todo la ciudad de San Martín ...en edificios modernos... Eh, ...grandes fragmentos, grandes casas... ...generalmente esas son construcciones... ...que vienen con... ...o se producen con recursos que vienen de los Estados Unidos... ...muchos de ellos no tan sanos... ...muchos de ellos enjaguados o lavados... ...entonces... Eso no genera eh, desarrollo. El desarrollo tiene que ser a partir de generar riqueza. Se genera riqueza cuando a una mazorca de cacao se le transforma en un producto y se le agrega En ese proceso de cultivarla y transformarla, se generan puestos de trabajo de calidad. La San Francisco de Macorís necesita eh, incursionar en áreas que generen puestos de trabajo. Eh, nosotros no tenemos mucha vocación para el desarrollo turístico, se ha hablado del turismo de montaña pero eso requiere una inversión sostenida eh, requiere que se definan estrategias claras yo pienso que San Francisco debería comenzar por pedirle al gobierno del presidente Medina y los hijos de la reiterativo habilitar, rediseñar reformular la zona franca nuestra y pedirle al presidente Medina que nos esas 10 naves nos, nos la ocupen empresas extranjeras, de, de, de ojalá fueran de tecnología, y se construyan nuevas naves, y que los franco-macorizanos vamos adquiriendo una cultura de, de transformación, de desarrollo industrial. Hay que recordar, los que estábamos nacidos, tú no estabas nacido, cuando esa zona franca estaba funcionando, por la mañana y por la tarde por las aceras de la avenida Antonio Germán Cornal. Eran dos filas de jóvenes caminando por ambas aceras que iban o que venían. Salían de la, de la zona franca hacia Aguayo, hacia, hacia Semodita. Y centenas de jóvenes gente que venía de Castillo y de bajar a trabajar a la zona franca. Pero se cayó la zona franca en hay gente que dice que pues, por el de San Francisco, por la quemada de goma, por la inseguridad, pero pienso es que en esa zona nunca ha habido inseguridad, yo pienso que deberíamos eh, movilizar.